perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios Todopoderoso concédenos alegrarnos en la festividad del apóstol Santo Tomás para que nos ayude siempre con su protección y que los creyentes en Jesucristo tu Hijo a quien tu apóstol reconoció como su Señor, tengamos vida en su nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado, y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais entregando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra del Señor. Salmo responsorial. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Por qué me has visto, Tomás? ¿Has creído? Dice el Señor. Dichosos los que creen sin haber visto. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente contestó Tomás Señor mío y Dios mío Jesús le dijo porque me has visto has creído dichosos los que creen sin haber visto palabra del Señor queridos hermanos en el mundo que nos ven a través de estas redes pues en este día recordamos la fiesta de Santo Tomás y nos ayuda porque estas palabras del Evangelio nos traen cosas muy importantes especialmente se ve dos puntos muy importantes el primero se ve la incredulidad de Santo Tomás, que no cree que Jesús ha resucitado, pero él nos ayuda a creer, porque después que Jesús otra vez llega, donde sus apóstoles se encuentra ya Tomás y Jesús le dice, Tomás, trae tu mano, mete aquí en mi costado en las llagas y Tomás cree firmemente que Jesús ha resucitado ahí está el punto importante antes que no creía ahora cree ya firmemente entonces pidamos esa gracia al Señor de creer firmemente que Jesús está en nosotros que Jesús se hace presente en la Eucaristía que Jesús se hace presente cuando yo leo la palabra de Dios Jesús se hace presente en el hermano más necesitado Pidamos esa gracia al Señor, esa fe, ese convencimiento que dio a Tomás, que nos dé también a nosotros esa gracia.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 para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y del toda su santa iglesia te presentamos Señor el servicio que te es debido suplicando humildemente que conserves tus dones en nosotros al ofrecerte el sacrificio de alabanza en la confesión de santo Tomás Apóstol por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque has querido que tu iglesia tenga por fundamento a los apóstoles para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de tu santidad. Y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo Por eso, Señor, con toda la multitud de los ángeles Te aclamamos ahora y por siempre Diciendo con humilde fe Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra sana en el cielo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 Trae tu mano y métela en el agujero de los clavos y no seas incrédulo, sino creyente. Oremos. Recibe realmente, oh Dios, hemos recibido realmente en este sacramento el cuerpo de tu unigénito. Concédenos, te rogamos, que cuantos le hemos reconocido por la fe como Señor y Dios nuestro, a ejemplo del apóstol Tomás, lo confesemos también con las obras y la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. El Señor les muestre su rostro Vuelve el Señor su rostro hacia ustedes y les conceda la paz El Señor bendiga a cada uno de ustedes En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Todos los que ven por estas redes sociales Y todos los que estamos presentes aquí en este sagrado lugar Dios les bendiga un lindo día, paz y bien.